A ver, te voy a explicar lo que pasó aquí. Entonces, básicamente cuando empezamos y en ajedrez en general, tú siempre quieres mover los peones centrales para controlar eh, el centro del tablero. Entonces, es muy común que las, eh, las aperturas empiecen con este tipo de movimientos para controlar espacio enemigo. Entonces, yo cuando muevo el peón controlo el espacio enemigo. Es una respuesta súper común. Y este igual es un movimiento esta es la apertura que sale más jugada entonces es e4, e5 y caballo f3 um, él defiende el peón y como yo quiero tomarme el centro enseguida yo oh, subí ese peón uh, él se defiende entonces me hizo este peón entonces simplemente hice un movimiento como para ver si hago esto es un movimiento flexible, no hace mayor cosa aquí él me está, está, este concepto se llama pin um, y lo que hace es realmente inmoviliza mi caballo porque si yo llegara aquí a mover el caballo a cualquier otro lado deja a la reina descubierta entonces por eso se llama pin y idealmente quiere salir de un pin lo más rápido posible si es que es posible entonces cuando me dijiste peón yo simplemente le dije al alfil como quítate o cómeme porque si me come ahorita yo le como con la reina y está todo bien y, pero no es eso sino que se movió me dijiste alfil entonces esta es otra manera de salir del pin porque si ahora yo muevo mi caballo otra vez eh, ya no me comería mi caballo, eh, digamos que me voy a mover acá <ríe> movimiento me menos estúpido entonces si yo le movería para acá y a la reina no está desprotegida Porque está aquí el alfil en medio Y puedo capturar con esto Con esto como sea um, y Aquí otra cosa interesante Aquí esta fue una buena decisión Porque si me movía acá Si me comía este bishop Yo lo volvía a capturar Con este caballo que se quedó aquí colgado eh, perdón. Entonces si le pasaba esto Ponte Yo volvía a capturar acá y tenía una pieza de ventaja Porque yo tengo todavía Una, dos, tres piezas menores Y él ya solo tiene dos Pero bueno uh, Volvamos a nuestro Juego Por acá ¿Dónde estábamos? Uh, ¿Cómo vuelvo al juego que estaba? No, veo. No ya, ya está es donde llegamos a una parte donde tú dijiste y ahora qué hago aquí realmente tú tienes una pieza de ventaja o sea como te digo tú tienes una, dos, tres piezas menores y él tiene dos lo único que tienes que hacer en este momento es no perder piezas y um, lo único que tenías que hacer realmente era regresarle acá o acá o acá en cualquier otro movimiento con el alfil hubiera sido más útil porque está seguro en cualquiera de estos si yo le muevo acá y él ah, mueve el peón, yo simplemente defiendo así mira y aquí puedo volver a hacer check o puedo capturar cualquiera de las dos cosas sirve entonces no había por qué estresarse <risa> pero bueno entonces movimos otro peón Uh, era casi seguro que iba a capturar ese alfil Así que yo moví un peón uh, Para evitarme este unpassant Es una regla de ajedrez No sé si sabes que puedes hacer esto bueno, No hagamos tantas cosas al mismo tiempo Eso Uy, espera ¿Dónde estamos? Aquí Aquí estaba todo bien Esto ya te expliqué Ya, entonces aquí como ves, mi reina está perfecta Pero se la van a comer El, el único problema de traerla aquí a la reina <risa> Es que, a ver, este era el único movimiento legal permitido Que es lo que pasó Y toda mi ventaja se iba a ir al momento en el que Bueno, no toda, pero se iba a ir al momento en que le haga algo como esto um, A ver, digamos que se movía otra pieza A ver, déjame decir algo menos incoherente. En esta posición, uh, tienes tu reina acá, y el rey está atacado, está casi que arrinconado totalmente, porque no tiene muchos lugares a donde ir, salvo este cajón. Pero tú no has desarrollado ninguna de tus piezas, <coughs> solo has movido peones. Entonces, este hubiera sido un buen momento para que o tu rey esté más seguro, o mover o empezar a desarrollar tus piezas para que te ayuden en el ataque la razón de que no puedes hacer nada en este momento es que la reina está solita y él en cambio tiene tres piezas semiactivas defendiendo al rey entonces te hubiera ido mucho mejor si hubieras empezado a traer tus piezas qué sé yo por acá para poder hacer un ataque un poco más coordinado o simplemente hacer castle Cualquiera de esas, pero bueno, entonces me dijiste reina, <risa> um, y esto es lo que pasó cuando te desconectaste, y ahí perdió el por tiempo, se desconectó ya. <risa> um, yeah. Ahora, eh, fin del video número uno para Michu.